México necesita una fiscalía que esté sedimentada y solidificada en valores republicanos y democráticos. Pero la pregunta es cómo logramos una fiscalía autónoma e independiente. Los procesos de, de adaptación eh, tienen que ajustarse a la realidad mexicana. La segunda es una fiscalía más inteligente, ¿verdad? que realmente reconozca cuáles son los problemas fundamentales de criminalidad en México y que quiera resolver esos problemas para establecer sistemas de persecución penal que sean eficientes y efectivos. Que la Fiscalía tiene que estar muy cerca de la víctima y tiene que tener un objetivo de persecución penal estratégico muy claro. Una Fiscalía que eh, realmente se acercan a las víctimas. La forma de lograr independencia es alejarse de los políticos y también acercarse a las víctimas a los que realmente necesitan la justicia. Soy Gonzalo Rúa, soy director del programa de reformas penales para Argentina y Latinoamérica. Mi nombre es Tina Cabarca, soy la subdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Soy fiscal del Ministerio Público de Chile, fiscal regional del Ligurío. Mi nombre es Julio Contardo de Escobar.